Bienvenidos a Windows on Gamer Hoy traigo para mostrarles Geometry Dash Geometry Dash es un juego del 2013 Que es una mezcla entre un Endless Runner y un Plataformer eh, No es un Endless Runner propiamente dicho porque los niveles son siempre los mismos, no son generados aleatoriamente eh, esto podría sonar aburrido al principio, pero la complejidad de los niveles y el hecho de que, vamos a, al perder, volvés al principio del nivel Hace que los niveles que no cambien sean una buena idea, ya que podés, vas memorizando el nivel Y podés avanzar, porque si no sería muy difícil El juego tiene una estética, eh, digámosle, minimalista si bien los gráficos están en HD, eh, son, somos un cuadrado que salta sobre, que salta triángulos eh, El juego tiene dos modos de juego propiamente dichos, por lo menos que he, he encontrado hasta ahora Que son el cubito, y ahora cuando lleguemos es un nivel de navecita, Donde la nave ah, tiene, eh, veamos, el juego este se maneja tocando la pantalla, el cuadrado salta, no tiene más controles la nave, eh, cuando uno toca la pantalla, la nave sube. Como podrán ver, el juego es bastante complicado y requiere que uno se aprenda de memoria el nivel. Porque, a ver, eh, este nivel yo ya lo he pasado y aún así sigo teniendo problemas para volver a pasarlo, lo cual le, le añade esa rejugabilidad, ese desafío. Bien, acá hemos llegado a la parte de la navecita donde, como podrán ver, si apoyo el dedo sube, si lo levanto baja eh, Este nivel es relativamente sencillo, bien dije Después los demás niveles se va complicando con distintas modificadores Para evitar que el juego sea monótono, llamémosle Vamos a ver si... vamos a ir al nivel 2 Para que puedan ver a qué me refiero con modificador, por ejemplo Por ejemplo en el nivel 2 tenemos esas plataformas que brillan que nos hacen saltar automáticamente bien alto, más alto de lo que normalmente saltaríamos con esto hay muchas, por ejemplo, las modalidades, ahí cambia si yo tocase la, la plataforma eh, me chocaría la, con el triángulo, ¿no? bien eh, tiene algunos extras interesantes, volvamos al menú tenemos, por ejemplo, personalizar a nuestro, a nuestro personaje por decirlo de alguna forma, a nuestro simpático cuadradito Podemos elegir la forma y el color Vamos, ¿no? Que podemos ir desbloqueando tanto más formas como más colores a medida que avanza el juego Me ¿eh? dice, eh, pasada tal misión para desbloquear este color o esta forma Después, ya para los más, eh, digamos, que quieren llevarlo al próximo nivel, tiene un creador de niveles donde pueden crear sus propios niveles, competir con sus amigos Bien, por último quiero mostrarles que si habrán oído durante este review el, game, el soundtrack de este juego es muy pero muy bueno Cuando nos venimos a, a Options tenemos la opción Soundtrack En la opción Soundtrack tenemos todos quienes hicieron cada, cada track de cada mapa y nos da la opción de que si nos gustó uno, bajarlo, verlo en Youtube, compartirlo en Facebook yo creo que en un juego que tiene un buen soundtrack como este, eso es una opción agradable. Este juego no posee versión gratuita, ni demo. El juego sale con $1.50, si mal no recuerdo. lo pagué $10 pesos argentinos. Realmente creo que es un buen juego. Es recomendable y no es caro, por lo, no es caro en la relación precio-lo que ofrece. Ya que es un juego bastante largo, Tenés 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y más para desbloquear. Eh, son un montón de niveles, son realmente un montón de niveles, y cada uno va aumentando la dificultad de este juego que ya es bastante complicado. Bueno, entonces, ahora sí, esto fue Geometry Dash, espero que les haya gustado. Espero verlos en el próximo video y suerte para todos.